Vamos, qué esperas, juega Wild Ball y ponte a ganar. Y atención a los amigos de Culebra, se llevaron un premio secundario de 100 mil dólares. Esto fue en el formado Milcas Corp en el municipio de Culebra. Así que, repito, 100 mil dólares. Muchísimas felicidades al ganador o ganadora.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 El número para la tarde de hoy es el número 4. El número ganador del Wild Ball es el número 4. Ahora pasamos al sorteo de Pega 2. Muchísima suerte a todos los que jugaron Pega 2 en la tarde de hoy. El número ganador comienza con el 8. Segundo número es el 3. El número ganador del Pega 2 es el 8-3. Repito, el número ganador de pega 2 en la tarde de hoy es el 83. Ahora continuamos con el pega 3. Mucha suerte, familia, este boleto en mano. El número ganador de pega 3 comienza con el 8. Segundo número, 6. Tercer número es el 4. El número ganador de pega 3 es el 864. Repito, el número ganador de Pega 3 en la tarde de hoy es el 864. Y ahora concluimos con el Pega 4. Muchísima suerte, Puerto Rico. El número ganador de Pega 4 comienza con el 1. Segundo número, 0. el cero.